Buenas tardes, señorías. En relación con las enmiendas presentadas, nuestro grupo simpatiza con la posibilidad de descentralizar la cuestión de las autoridades centrales y simpatiza también con la adecuación en las transposiciones que se hacen de directivas europeas a una, conce a una concepción más descentralizada y pluri plurinacional del Estado. Sin embargo, es verdad que el asunto que nos han tratado las enmiendas es algo más complejo de lo que plantean los dos grupos que las han presentado. La Ley 16. 1985 de Patrimonio Histórico Español explicita en su artículo 2 que la Administración del Estado protegerá los bienes culturales frente a la exportación ilícita y la expoliación. También afirma que será, a través del Consejo de Patrimonio Histórico, en el que están representadas todas las comunidades autónomas, donde se realizará la necesaria colaboración con los órganos competentes de las mismas. Nuestro grupo considera que sería necesario redactar una nueva ley de patrimonio histórico, ya que la actual de 1985 no se adecúa al contexto actual. Nos sentimos próximos al espíritu de las enmiendas que plantean y nos parece razonables algunos de, de los principios políticos que están detrás de ellas, pero no nos parece que este sea el lugar para llevar a cabo esta operación de descentralización. Hemos dispuesto de más de 30 años para empezar a descentralizar la gestión y la política patrimonial en el ámbito del Estado y no nos parece que esta sea la mejor ocasión para hacerlo. En este sentido, animamos a todos los grupos parlamentarios para que la actualización de la ley del patrimonio histórico sea una de las prioridades de esta legislatura, con el fin de llevar a cabo la operación de descentralización, que ciertamente nos produce la mayor simpatía. Así, una vez que contemos con una actualizada ley de patrimonio descentralizada, podremos incorporar cuestiones que contiene esta directiva que transponemos hoy y del proyecto de ley respectivo. Nos vamos a abstener en la votación de enmiendas porque podemos compartir, com compartir el espíritu, pero no la ocasión. Respecto al proyecto de ley, pues igual que han dicho otros grupos, nos, quería, nos, nos gustaría también hacer unas reflexiones previas eh, preguntándonos por qué España está en la cola de transposiciones de directivas comunitarias, por qué tardamos tres años a llevar a cabo el acto de aprobar este proyecto de ley en esta Cámara después de tanto tiempo. Eh, ahora lo vamos a cometer, después de habernos instado ya la Unión Europea a su transposición y, la, y bajo la amenaza de sanciones. Daremos el voto favorable a un proyecto de ley, a este proyecto de ley necesario, no sin recordarle al Gobierno que debe cumplir sus obligaciones con las Administraciones europeas y transponer las Directivas en el tiempo y forma adecuado.